Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, hoy un poquito más pronto que ayer El horario del que quiero cambiar, que me cuesta acostumbrarme porque la luz, claro 19.36 son, y la luz que tenemos es tremenda Aquí eh, me, me está costando acostumbrarme otra vez a la hora de verano, aunque es mi horario preferido Pero bueno, Bitcoin en la zona del Rose Line haciendo, bueno, pues esa paradilla. Que es necesaria y es necesario un rebote muy urgentemente, porque si no va a pasar lo que ahora vamos a ver a continuación. Bien, decía uno de los grandes, uno de los grandes millonarios, uno de los grandes empresarios, uno de los grandes que se le ocurrieron cosas interesantes. Eh, Aristóteles Onesis decía que durante los momentos más oscuros hay que concentrarse en ver la luz. Y sí que es cierto, es decir, tú no lo que quieres decir es que no te puedes sentar a decir, ¡ay, pobrecito de mí! ¿Qué ha pasado? Dios mío, no, no, no. Hay que reaccionar. Y, y empezar a trabajar para seguir construyendo. En este aspecto, pues bueno, hay gente que todavía está pillada, ¿qué tal? Eh, en, en algunos futuros, pues en el momento que hay un rebotito, ¡pum! Vendes, te sales, aquí paz y después gloria, y terminas con la sangría. Y comenzamos de nuevo. A lo largo de este tiempo vamos a seguir viendo qué pasa con nuestras carteras, qué hacer, qué... qué pues bueno, cosas que yo, que yo hago con ellas, eh, ya dimos varias recomendaciones, hoy una no recomendación, hoy hay otras cosas que son también interesantes, porque bueno, eh, en breve voy a empezar con proyectos que yo personalmente voy a incluir en mi cartera, pero todavía... Ay, ay, ay, ay. Alguien me preguntó ayer, Ay, ¿qué hacemos con Cardano? Pues ahora vamos a ver Cardano también. Dije 4 y justo bajó a cuatro. Qué, joder, qué bien ha estado. He hecho un pequeño trade ahí, eh, que no ha, estado, no ha estado nada mal. Eh, y bueno, ahora os lo explico. Y bueno, vamos a ir viendo alguna que otra cosilla. Eh, es importante... Eh, no estar siempre andando por las nubes, hay ¿eh? que centrarse en la realidad, porque si no nos olvidamos de pisar el suelo, nos vienen estas bofetadas y, uf, y no sabemos muy bien cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque estamos en algo que eh, que desconocemos en muchos aspectos, ¿no? porque no lo hemos vivido. Entonces, claro, nunca es, es raro no aprender de lo que te cuentan una cosa es el conocimiento técnico y demás y otra cosa es la experiencia, entonces yo por ejemplo que voy contando mucho de esa experiencia eh, es lo que procuro transmitir en el curso en el curso no os voy a transmitir demasiados conceptos, bueno hay unos cuantos cientos, pero bueno, de conceptos técnicos, pero eh, procuro que sean unos cuantos cientos más de, de conceptos de experiencia ¿no? y, y pero la realidad es que al final no aprendemos de lo que nos cuentan nos pasa cuando somos jóvenes también, sobre todo eh, que al final lo que necesitamos es descubrirlo por nosotros mismos. Y es cuando, cuando nos pica... Ya es cuando nos damos cuenta y decimos... ¡Hostis! ¡Hostis! Pero eso tiene su lado bueno. Es decir, hay una buena noticia al respecto. Muy buena noticia. Y es que en el próximo cripto invierno, en el próximo cripto cataplón vais a ser... A lo mejor no de los que mejor visión puedan tener, pero sí... ...de los mejores. Esto es seguro. Esto es así. ¿Por qué? Porque ya habéis tenido mucho la experiencia... ...bueno, de la caída de mayo... ...otros de la caída posterior que hubo... ...y otros de esta caída. Entonces, creo... creo ...que eh, ya empezáis a llamaros don. <ríe> porque, porque ya la experiencia que tenéis... ...es importante. Eh, como habéis podido ver... ...y como os he dicho muchas veces... ...cuando el mercado es alcista... Es muy fácil, es facilísimo. O sea, bueno, lo hace mi nieta, o sea que es fácil, ¿vale? Bueno, aunque sabe bastante, relativamente fácil. Pero claro, cuando el mercado es bajista... ¿Qué ha pasado? El mercado viene siendo bajista... Desde noviembre, ¿no? Empezó a, a caer. En fin. Creo que se puede solucionar. Y lo solucionaremos todos juntos, remando en la misma dirección. Eh, importante, uno de los riesgos grandes que tienen las inversiones es el riesgo de cambio. Creo que muchos de vosotros ya lo sabéis. Los alumnos, por supuesto, que lo sabéis. Entonces, el tema del UST ¿vale? está bien, pero ahora mismo el USDT o el USDC vale, son esas dos que están teniendo un pequeño tambaleo y que posiblemente intentarán menear el árbol porque tener en cuenta que todo este movimiento... Eh, el movimiento de crisis y demás pues como el resto vale pero el movimiento de Luna viene producido por BlackRock es decir, es que te casas con unos socios que no que lo único que hacen es intentar destruirte ganar su dinero y abandonar el barco aquí, ¿qué hicieron? ¿Vale? España y en prácticamente en mucha parte de Europa, pero sobre todo en España, porque somos unos pringados. Venir con sus fondos buitres, reventar el mercado y a decir me piro, que, que aquí viene muy mal todas en Europa con el tema de la guerra, que precisamente, además, Estados Unidos no es que haya sido un inocente en todo esto, ¿vale? Pero se piran a su casa y como están en otro continente aquí, para así después lo haré y que nos den por saco a nosotros A ver si nuestros políticos y nosotros mismos aprendemos de estas lecciones de una vez. Entonces, dicho esto, eh, yo no estoy en USDT. Hace meses, hace bastantes meses que no estoy en USDC. Lo dije en un vídeo en su día. ¿Por qué? Porque me, me pasé a FTX y en FTX no tengo. Bueno, hay USDT. Puedes pasar tus USDTs y los conviertes a USD, USD directamente, sin necesidad de tener entre medias una una cripto, pues que bueno, pues que en un momento dado fluctúa. Eh, yo creo que la fluctuación va a ser temporal, vale. Pero al final, más vale prevenir que curar. En FTX puedes tener un montón de pares. Que lo de Binance está muy bien ya, pero mirar ¿Vale? Más vale tener menos pares, que son una burrada. Lo que hay en FTX es una auténtica burrada. Pero encima tienes acciones tokenizadas. Encima también tienes eh, futuros. Si quieres jugar con futuros muy bien respaldados. Porque tengo gente en MyBit que tiene un problemón tremendo. Y es que eh, si cambian... Si, si, si intentan meter un poquito más de de leverage eh, no les baja no les baja la, la, la liquidación les baja la entrada entonces claro la liquidación la siguen teniendo en el mismo sitio yo no sé si alguien conoce Bybit yo no lo conozco no me gustó cuando me lo presentaron en su día y no lo he no lo he vuelto a tocar eh, porque claro hay gente que está intentando que le baje el precio de liquidación pero no hay manera no sé por qué es evidentemente seguramente a mi miedo hasta tiene una tecla para hacerlo no tengo ni idea ¿vale? Eh, a mí en su día no me gustó, no me gustó la, las formas y bueno, pues visto lo que le está pasando a bastante gente que intenta hacer eso y no puede eh, en FTX simplemente retiras parte de la entrada te baja la liquidación y te sube la entrada bueno, pues ya habrá momentos para, para intentar nivelar eso pero creo es que, que lo otro es un robo lo otro es un robo lo tengo muy claro, ¿por qué? porque lo que buscas es protegerte en ese momento y no te dejan protegerte por más que metas pues no sé, no lo entiendo. Pero bueno, si alguno sabe algo más, que me lo cuente, que me lo diga. Eh, dicho esto, vamos a ir al mercado, que está bastante... Bueno, está bien, está está está alegre hoy. Y pues, pues se han podido hacer algunas cositas. Venga, comenzamos. Campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, tenemos ahí nuestra Rose Line, hemos podido hacer las compras, hemos podido hacer incluso la compra de 27. Eh, claro, dependiendo del exchange, dependiendo del exchange en el que estéis, pues yo la compra que tenía en 26.4, ¿vale? Ahí, ahí. Me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado, a nada. Pero bueno, no importa. Eh, se hará, yo creo que se hará porque yo pienso que aquí vamos a hacer una tontería española y luego nos iremos para abajo, otra vez. Eh, tener en cuenta que fijaros la, la cosa. Si la cosa va bien, si la cosa va bien, pues desde abajo empezamos a subir, hacemos estas cosas raras, ¿vale? Esta subida es un poquito cutre, pero bueno, eh, por lo menos nos refleja, ¿vale? Que sí que se, que se puede subir, aunque el, el R6 se vaya para atrás, porque subió muy rápido a la zona de 50. Y luego, bueno, tampoco bajó demasiado, con lo cual, bueno, pues no hizo, no rompió el mínimo anterior. Pero, pero, si empezamos a subir en RSI de esta manera, ¿vale? Pues, pues sí que vamos más, más abajo. Que es, yo creo que es lo más probable. De todas formas, necesitamos, como os digo en el título, un rebote urgente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque mmm, aquí lo vemos en semanal. Vamos a encender bombillas. Bueno, vamos a ver cómo teníamos la semana. Porque si terminamos de 50% para arriba, quizás, quizás tengamos una semana ahí rara, ¿no? Pero vamos a encender el link one. Eh, nos iríamos demasiado rápido a por la media de 200. Y yo creo que eso no es nada bueno. Yo creo que no es nada bueno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no vamos muy rápido es posible que haya un pinchazo por fuera, una mecha ahí de estas raras. Y las mechas raras, ya sabéis, que funden material orgánico ahí a tope. Entonces, bueno, no salimos un poquito del cuadro que lleva, pero vamos a fijarnos cómo el, el rondar un poquito pues nos hace bajar un poquito más. Es como pasó en esta ocasión, desde los 3.800 y pico a los eh, 3.100 y pico, que en ese caso, claro, dices, nada ah, son 600 pavos, ya, pero es que 600 pavos entonces era un 20%, ¿vale? O sea, claro, sobre 3.600 pavos es un 20%, que es lo que nos estáis dando cuenta muchas veces al bajar, y eso le pasa a bastante gente. A medida que bajas, dice bueno, son 1.000 pavos más, ya, pero es que 1.000 pavos ahora no es lo mismo que 1.000 pavos en 50, ni que 1.000 pavos en 60.000. Atentos, muy atentos a esto, sobre todo los que estéis jugando con futuros, porque entramos en tramos muy peligrosos. ¿vale? Eh, vemos, por ejemplo, en este punto cómo tocamos la línea verde, que es en la que estamos ahora, y aún así, después de tontear un poquito, perderla y volver a recuperarla, fijaros lo que caímos. Caímos desde este punto en los 276 y aquí a los 150. Cuidadín, cuidadín. De un soporte, que nos marcó además aquí el dicho hasta, el siguiente había un 44% de diferencia. Ojo al dato, ¿vale? Ojo al dato que no es nine o nine, vale O sea que eh, este, estas jugadas en RSI son muy, muy peligrosas y ¿por qué, por, por qué lo digo? Yo no es no por meter miedo ni nada, ¿vale? Simplemente porque tengáis claro que en un momento dado puede haber una bajada muy importante, que yo creo que todos somos conscientes de que todavía va a faltar esa, ca esa gran caída o caídas más suaves a lo largo de bastante tiempo porque estamos en plena crisis, ¿Qué va a pasar eh, ahora, ahora el mes que viene en cuanto haya una reunión de la FED? ¿Que van a cantarnos aquí y van a salir los tres palmeros a cantar, a dar las palmas y todos vamos a estar felices? Yo no lo creo. La economía está dando golpetazos muy, muy serios. La, el conflicto internacional que hay, que ya no es un conflicto en Ucrania, Rusia, no, no es, un, es, es una, una guerra de poder global, eh, no nos está favoreciendo, y mucho menos a eh, Europa. Pero bueno, en este caso nos interesa un poquito el concepto global, Ahora bien, sí que ha habido un par de cosas que son súper importantes y que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Eh, por un lado, bang, ya sabéis que yo no soy muy de noticias, pero, ¿qué ha pasado con la Corte de Shanghái que declara Bitcoin como una moneda virtual con valor económico protegida por la ley china? Esto es súper importante, ¿vale? Esto es el notición. Esto es el notición de los noticiones. Es súper importante. ¿Vale? Que en China se empieza a ver esto. Eh, en Rusia están ahí también intentando hacer cosillas. Eh, pero tienen también en Rusia sus propias guerras de poder. Pero bueno, al de los chinos también hay que fiarse lo justo, ¿no? Pues ya sé que de repente lo prohíba y nada que sí, ahora que no, pero bueno. Ahí está la cosa, ¿vale? Por otro lado, acaban de descubrir América. A México estas cosas me sorprenden y que alguien que creemos serio, pues como eh, los de criptopollas estos... Vale, nos diga, eh, Gary Gensler indica que las exchanges realizan trading contra los clientes. ¡Hala! ¡No me digas! ¡Dios mío! ¡Ah! Eso es como cuando sale lo de las comisiones de las mascarillas. ¡Ay! ¡Hay comisionistas por medio! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Hay que fijarse en eso porque hay que distraernos de otras cosas que son las importantes! pues ¡Claro, claro que sí! En todo negocio de comisionistas, en todos, o sea, es que es flipante. Yo yo yo me alucino de de todas estas cosas, entonces, pues claro, pues ya sabemos que eso que, sea, es algo que llevamos cantando desde hace siglos desde hace siglos es lo único bueno bueno de las cosas buenas, bueno, no lo único de las cosas buenas que, que traen las regulaciones, ¿vale? pues que van a estar mucho más vigilados y que no les van a hacer, hacer el, el gamba como han hecho hasta ahora, así como así que lo van a seguir haciendo pero sí, pero bueno, pero vale, entonces, bueno que era como curiosidad, esto lo de Gary Gensler, como curiosidad. Pero la noticia de China creo que sí es una noticia muy importante. Aunque no solo da noticias, pero bueno, ahí está. Bueno, la vela roja se le está poniendo un poquito rojita. Está ahí la zona. A ver si sigue cayendo, termina de caer. De todas formas, tenemos que jugar un poquito más en el RSI de diario. Eh, y a ver si consigue hacer pues, una primera repisa de soporte. Pero en, en esta otra gráfica que tengo... Bueno, ya veremos cuál es la zona exacta, pero tenemos un toque aquí, otro toque aquí, está manteniéndose por encima de esa línea. Si la pierde, pues ya buscaremos eh, dónde está el punto de apoyo superior, inferior, etcétera, etcétera, porque está la cosa bastante complicada. Y bueno, pues aquí en este otro, que es semanal, eh, me he tirado la línea superior con este apoyo aquí, con este apoyo aquí, bueno, pues nos da ese punto justo que dado de mínimos, que nos viene a ir a esta zona a la parte superior de esta zona que está comprendida entre los 24 y los 26,779, ¿vale? Que bueno, pues un poquito esa zona de, de, del gap que tenemos aquí. ¿vale? El gap que tenemos aquí, de momento hemos pinchado, según ha pinchado en el gap, ¡pop! ha rebotado. Eso es bueno, relativamente bueno, eh, dependiendo de cómo termine esta vela semanal, ¿vale? Esta vela semanal es súper importante y en función de cómo ese AT ya termine. Cuanto más arriba ya sabéis que mejor, si terminase un martillo sería la pera limonera, pero esto no quiere decir que luego no vendría a arrastrarse más abajo. ¿vale? Fijaros cómo esta misma estructura, después de una caída, una vela de este tipo, tuvimos también en la caída de mayo, una gran vela, fue incluso más grande que esta que tenemos ahora mismo. Ya veremos a ver cómo termina, no lo sabemos. Eh, con esa mecha, luego, pues bueno, un poquito de volatilidad al alza, volvemos a caer un poquito por debajo, lo que decía yo antes ¿no? ¿vale? un mínimo inferior y a partir de ahí volvemos a hacer otro puentecito con un mínimo más o menos parecido y para arriba fijaros cómo además en esta zona, en semanal no tenemos una vela que abraces tenemos una vela prácticamente una doji ¿vale? después de ir a por una zona de soporte como era esta ¡pam! una vela doji y nos vamos para arriba lo que generó este gap que luego cerramos aquí pero es un poquito lo que, eh, el esquema que buscamos, ¿vale? Si lo vemos directamente en Bitcoin, evidentemente, como tuvimos fin de semana, nuestra vela sí abrazaba a la anterior. Pues con lo cual, ¿cuál es el esquema básico que nos va a decir? Este. Aunque tengamos que ver el CME de vez en cuando con todas estas cosas, cuidado, porque a ver, nos interesa dónde están sus medias, dónde están estas cosas, vale, bien, pero... Nuestro mercado es el final que manda. Vela que abraza a la otra y nos vamos para arriba. Aquí, apoyo, vela que abraza a la otra y nos vamos para arriba. Aquí, no hay vela que abraza a la otra. ¿Qué tenemos? Un martillo. Pum, nos vamos para arriba. Volvemos a caer. ¿Qué tenemos? Una casi doji. Doji, doji. Para arriba. No podemos <ríe> a retestar la media de 50, porque aquí fue la, donde la perdimos. Retesteamos 50. Pum, perdemos 100. Pum, para abajo. ¿A dónde? A... Ahí, ¿vale? Eh, en Bitstamp ya vemos un poquito lo que... Hay muchas veces que decimos... Bueno, muchas veces no llego, mucha gente, no digo muchas veces, eh, que está diciendo todo el mundo, tendremos que ir a precios pericrisis en la bolsa, ¿vale? Yo no creo que hemos ir a precios pericrisis en Bitcoin. Eh, pero eh, tendremos que ver qué pasó... ¿Vale? Como esta mecha, ¿vale? Por eso digo que si llegamos muy rápido aquí, una mecha que cogerá mucha pasta y nos devolverá arriba, ¡guau! Eh! Eso puede haber mucho sufrimiento, pero siempre hay que prepararse, hay que estar preparados para el peor de los escenarios. Porque lo tienes que preparar tu cabeza. ¿Y cuántas veces yo he dicho, si tú... Eh, no estás dispuesto a perder más de un 80% en cripto es mejor no estar porque tarde o temprano llega es que llega y nos lo está demostrando la realidad ¿Vale? ¿que eso que luego se va a recuperar? yo creo que sí si no, no estaría, evidentemente ni de coña pero tenemos que tener en cuenta varias cosas antes de entrar a un trade hay tres preguntas mágicas ¿vale? Eh, la primera, ¿vale la pena el riesgo? lo he dicho muchas veces, vale la pena el riesgo. Segundo, si yo voy a mejorar mi posición, ¿hay suficiente distancia con la compra anterior? ¿Qué es suficiente distancia? Pues oye, dependiendo de donde pueda estar, la peor de las mmm, circunstancias. Es decir, si mi peor circunstancia está en RSI aquí abajo, ¿vale? Pues me tendría que venir a la zona, yo que sé, de 15.000. Entonces, a partir de ahí tendría que decir, pues bueno, pues haría una compra a lo mejor en 22 y luego guardaría chicha por si acaso hay una mecha de esas gordas, como hemos hablado y como hemos visto con anterioridad, porque históricamente se han hecho. vale Y luego, importante, igual que hemos hecho lo de las compras, calcular esos, esa distancia, he calculado bien los soportes importantes y más importante, ¿cuánta liquidez me queda para soportar el peor de los escenarios? Si yo para soportar el periodo de los escenarios quiero guardar, por ejemplo, el 10% de liquidez o el 5%, no, lo que sea, cada uno lo que, lo que haya creído conveniente. Eso lo tengo que guardar. Siempre. Por si hay un escenario de los malos malos. Que oye, que tú le enchufas y cuando se convierte en bueno dices, ah, le, le, le, le. ¿Vale? Dicho esto... Nos están diciendo Bitcoin, o sea, yo todas las noticias son Bitcoin, se hunde, tal se hunde, no sé quién se hunde. Pero tenemos Netflix, 72%, el peor año de su historia. Facebook, 44%, el peor año de su historia. Amazon, 37%, el peor año desde 2008 que se mete un cataplón Tesla, 31%, el peor año de su historia. Google, 22%, el peor de 2008. Apple, 18%, el peor de 2008. Pero el malo, pero el malo es Bitcoin. En las noticias, el malo es Bitcoin. Que es lo que me sorprende. Bueno, no, no nos sorprende. Yo creo que ya, ya, ya sabemos que no nos debe, no nos sorprenden estas cosas. Porque lo hemos visto. Lo hemos visto tanto. Pero luego vendrán detrás. Fijaros el pedazo de subidón de volumen que tenemos esta semana. Esto es muy bueno, ¿vale? A pesar de que eh, pensamos, joder, tal, qué mal, que...", esto, este volumen semanal es buenísimo. ¿Por qué? Porque ha vuelto a hacer despertar a los dragones, a todo. Y cómo como estaba de aburrido. Y decíamos, claro, es que no hay en los exchanges, ¿vale? Recordáis que decíamos, es que en los exchanges no hay dinero, no hay tantos bitcoins. En el momento que han entrado a venderlos, ostras, esto se ha animado. Esto es lo que nos hacía falta para que despertara el dragón. Que a lo mejor la semana que viene vuelve a ser roja y vuelve a ser más grande. Bueno pero es que luego después recordar que después de toda esta tanda roja viene una tanda verde y es en esa en la que tenemos que pensar nuestro objetivo es ese no nos distraigamos con ay lo que está bajando, ay lo que no sé qué nos tenemos que distraer en conseguir liquidez y conseguir chicha y limonada para eh, poder ahí abajo enchufar, ¿vale? por cierto, conseguir BNB porque en un mes podremos ver cosas muy buenas. Bien. Eh, Ethereum. Ethereum pues está sufriendo exactamente igual. Ayer ya pusimos esta zona de soporte que está comprendida entre los 1689 y 1759. Eh, ya tengo orden de compra. De ahí para abajo. De aquí para abajo. ¿Vale? Eh, porque si Bitcoin va a bajar eso, pues esto entiendo que también. ¿Vale? Eh, para mí, cualquier caramelito, o sea, todo lo que es por debajo de 2.000 es un caramelito, pero por debajo de 1.500 ya ni os cuento. ¿Por qué? Porque fíjate que simplemente de 1.435, que tengo aquí esta línea roja aquí mal tirada, eh, volver simplemente a, yo qué sé, a los 2.400, a esta zona de aquí, es un 63%. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que de cada 1.000 pavos, 630. ¿Qué más da lo que tarda en subir? Pues van a ser meses, posiblemente. Bueno. Y si va arriba, ya no os cuento, claro. Es decir, aquí. Aquí arriba. 236%. Llega a 100 euros, 236. Bueno, menos los gastos. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. En fin. Esto en cuanto a, en cuanto a Ethereum, que está bastante, bastante... Se está poniendo goloso. Pues, no bueno, está ahí tontito, no va a engañar. Bien, Bitcoin, la dominancia, ¡boom! ¿Dónde se nos ha ido a tocar la línea de tendencia principal? ¿Vale? Esta ya hizo de resistencia, cayó y subió, ya tuvo un toque, dos toques, tres toques. ¡boom! Ya tenemos un toque, dos toques y tres toques. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué? Ya sabéis que, gastan, que cantando no me ganó la vida. Eh, si rompe. No tiene nada hasta aquí arriba. Si rompe, ¿cómo de mal lo van a pasar las altcoins? Evidentemente tiene, veis, aquí es donde está, parado, ¿veis? No solamente por la diagonal, sino por este punto de pivote. Está parado ahí. ¿Vale? ¡Ostras! Si rompe hacia arriba, las altcoins las vamos a comprar muy, muy, muy requete baratas. Ahora bien, va a depender del comportamiento que tenga aquí. Si empieza como hizo aquí, dientes de sierra, dientes de sierra en horizontal, irá arriba. ¿Por qué? Porque está por encima del 50%. Con lo cual, cualquier diente de sierra que haga, va a ser positivo. Si lo hiciera por debajo del 50%, haciendo los mismos dientes de sierra, esto hubiera sido el inverso, hacia abajo. Entonces, en este caso, la cuestión es, ¿qué va a hacer? ¿Va a actuar de resistencia Va a caer y vamos a tener una alt-season hasta, por ejemplo, este soporte que haya, que pueda hacer este punto de pivote aquí. Va a caer más. Ni idea, ni idea. Va a depender del momento de mercado, va a depender de las noticias que haya en general y del resto de mercados. De la confianza de los inversores, nada más. Ahora bien, si vemos que rompe esto, puede ser que rompa, que haga pullback, que juegue, pero en el momento que empiece a andar hacia arriba... Wow, eh, va, a haber, va a haber rebajas importantes, muy importantes más de las que ya estamos viendo eh, y el total market, bueno, de momento ya ha tocado este punto que parece imposible que tocó en, aquí entonces en junio de 21 ¡Bum! repetimos la historia pero enseguida ha empezado a rebotar eso no es, no es malo, está bastante bien porque ha sido bastante pasta que estaba saliendo, pero que ha vuelto estaba saliendo, o sea, esto es pasta que está saliendo la valoración se me va al carajo y eh, vuelve, por cierto no hemos visto y quisiera ver aquí abajo el USDT Dominance subiendo otro 2, ya está en 6.65 <risas> jesús madre mía, o sea así eh, entonces bueno, este pico que hizo aquí, ya lo ha tocado, si lo pierde nos iremos a este otro puntito que tenemos aquí, esta zona que tenemos en 700, una pena vamos una pena, se quedaría hecho una berria el mercado por otra parte Cardano Cardano nos eh, ha bajado a 4. Esa comprita, tacatas, ya está aquí en un 22. Eh, yo, como he dicho en el, eh, bueno, no sé si lo he dicho, en, o se lo en un vídeo, no ha sido el vídeo del VIP. Eh, en el momento que llega al 20, he vendido, ¿vale? yo estaba en un 15 en ese momento. En cuanto ha llegado al 20, he vendido Cardano y ya me espero. Vuelvo a esperar, ¿vale? recuperar esa liquidez y esperemos que, que nos pueda hacer una, una buena jugadita otra vez pero piano, piano, que se va para arriba... ya bajará... o ya veré un punto de volver a entrar... pero me interesaba ese trade... Vale, una moneda como el Cardano... ¿por qué me interesaba ese trade? Y, y si cae aquí lo empezaré a coger en hold... Eh, porque si en un momento dado... me lo tenía que dar para hold... no me importa... porque es Cardano... y está a muy buen precio... ¿por qué? porque si Cardano está en 4... y pienso... si alguien piensa que no... que volverá a 1... Estamos hablando de un 149%. Nada más. ¿Vale? Entonces, ¿puedo esperar unos cuantos meses? O un año, yo qué sé. ¿Por un 149%? Hombre, habrá gente que no porque se lo dé su banco. Pero yo sí. ¿Vale? Es un poco la idea. Eh, los monitos, el ¿eh, AIP, está en 40% arriba. Esto es una, una puta locura. O sea, o sea vamos a ver. Vamos a ver se hunden los jodidos monos estos y ahora de repente ¡pum! rebota un 40% pues vamos a ir viendo saltos estos días de momento que Bitcoin empiece a hacer una especie de suelito en las altcoins vais a ver unos botes que vas a decir wow Dios mío esto ya se va para arriba eh, si tienes suerte de las posiciones has cogido la correcta vale, pero es que luego se vuelve a hacer para abajo ¡pum! ¿vale? tener cuidado porque a ver, está bien tan, son mm, movimientos satisfactorios son trades de ocasión que yo llamo y bueno Luna sigue con su sangría o sea, esto... Había gente que estaba diciendo... Estaba en 0,001. Bueno, 003. Bueno, pues hay gente que, fijaros, que ha comprado aquí... Yo sé que hay gente que ha hecho unos trades muy buenos. Fijaros, un 500%, o sea, 400% eh, en, en un rato. Eh, pero claro, esto es salvaje. Esto es salvaje. Posiblemente eh, va a estar ahí tonteando un tiempo. Eh, luego se irá recuperando, empezarán a salir a dar la cara, darán sus explicaciones, lo que sea. La jugada que les ha hecho... BlackRock, y bueno, fíjalo, eh, cómo se ha disparado, pero claro, por lo malo, no por lo bueno. Aquí hay gente haciendo cortos, haciendo largos, que es lo que están haciendo ahí. Yo creo que Binance ha suspendido la cotización, algo de eso, no sé, los futuros. Pero bueno, dentro de lo malo, si puedes hacer algo, pues oye ahí está. Muy negativo, ANC también, Melos. Me los temían. Yo, menos ya sabéis que en cuanto llegue a la zona empezaré a comprar 0.05. 49. No, 0.05. Porque creo que es un poquito majete. Creo que es un poquito que saldrá adelante. Pero necesita su tiempo. Igual, como se pues, ha hundido todo, pues bueno, pues va, intentaremos coger los mejores precios en eh, Eblio. Buena cosa también. Fijaros cómo está. Ahí. Madre mía, esta zona de soporte que teoría se ha ido al carajo. Se ha ido. Se ha ido, vamos jesús eh, one earth 20%, one inch velas un 17% uola. nos ha destrozado todas las gráficas es decir, hay muchas cosas que yo creo que no se van a recuperar eh, por eso pienso en cosas nuevas por eso os digo guardar BNB porque cosas nuevas en momentos de mercados baratos son las que luego pues te pueden dar bastante chicha puede que sí, puede que no, pero bueno yo me la juego, ya sabéis, voy a Procuro buscar caballos ganadores. Eh, Rose es una faena, lo que le está pasando también. Muchos de estos va a pasar. Vamos a comprarlas súper baratas. Súper baratas. Eh, Rose no había llegado a su precio de salida todavía. Bueno, puede ser que esta vez sí lo haga... Umbrella, Ramp también 13%, es una sangría que sigue. Waves 13%, ha perdido esta zona de soporte que era bastante importante eh, contra el dólar. Pero bueno, eh, todavía seguimos al siguiente punto de pivote. Venga, pues nos iremos ahora a buscar la zona de 484. Eh, ya sabéis que yo, bueno, yo lo, lo hago contra el, contra el Bitcoin. Pero oye, si en un momento dado tengo, tengo dólares y se puede hacer algo. ¿Por qué no? Pues si lo cojo contra el Bitcoin, eh, todas estas que están a la de rebajas, puedes comprarlas con Bitcoin y cuando empiecen a meter el pepinazo, pues oye, eh, están, están empezando a estar muy muy muy bien de precio. Hablo contra Bitcoin, ¿vale? Eh, contra el dólar, sí, pero es que con la fluctuación mundial que hay de la moneda, eh, ojo, oh, uh, el dólar sigue cogiendo valor y todos los pares contra el dólar lo siguen perdiendo. Fijaros que la zona de compra de San de momento sigue sigue estando. Bueno, esto era la zona de compra de para un trade del otro día. Pero eh, que puede ser válida. El soporte que tenemos aquí es el siguiente. Y bueno, pues habría que ver eh, a ver dónde toca. Si, lo, si en cuanto pierda este, ya sabéis que boom, lo tiene que cerrar. ¿vale? Tiene que cerrar. Lo que digo siempre, la vela que cierre. Si no cierra, mmm, como si no hubiéramos nada. Vamos a ir al lado positivo porque hay cosas que hay bastante verde. vale Tenemos eh, velas por otro lado aquí... Mitres está, está, está verde. En otro lado está rojo. O sea, es, es increíble. 40% verde. Bueno, venga, vale. Eh, pues 40% verde. Eso es porque ha bajado más o porque, no sé. Estas diferencias del mismo valor de un exchange a otro, a mí me, me, me raya mucho la cabeza. Y sí, no, es que hacemos arbitraje. Bueno, haz lo que te da la gana. Pero esto me, no me parece serio y, y, y eso, Velas, necesita estar en un exchange que le dé un poquito de, de chicha. Si no le puede pasar como a muchos pero los cómo está aguantando eh, está capeando el temporal APE muy bien Rift también está ahí un 20% recuperándose muy muy bien ha estado bastante más arriba eh, los cortos de Bitcoin 18% ya han llegado al 50% del canal y lo han atravesado con lo cual yo me esperaría vale este, ya, máximo anterior lo ha vuelto a pasar también vale máximo relativo anterior me esperaría que si aquí tuvimos una toque toque pues podría en un momento dado llegar hasta arriba ¿eh? ya vamos a verlo porque, wow, ojalá sea una zona donde pare y empiece a caer, porque, ostras, está la cosa bastante dura, los largos subiendo, esto es bueno, vale, esto es bastante bueno, pero, y están más o menos subiendo lo mismo que, que bajan, bueno, se van compensando, vamos a ver a, a qué rompen. Mañana os diré algo que pasa, que pasa antes de irnos al alza, y me lo voy a apuntar para que no se me olvide. ¿Qué pasa antes... Irnos. arriba. Si alguien lo sabe, que me lo pongan en comentarios. Eh, bueno, Fed 14 y medio. Los Axis hoy están han estado bastante bien. Han pegado un buen este, Los Axis ya, ya, ya, se han deshinchado. Eh, estaban abrazando la vela y prácticamente. Y luego, cuando se he visto, digo, ostras, los he visto contra el euro. Y digo, joder, eh, qué bien. Eh. Bueno, Maker también, bueno, pues intentando después del pinchazo de arriba, a lo mejor esta vela, esta mecha nos está indicando el camino que va a coger posteriormente, ¿vale? Muchas veces ya habéis visto qué pasa, porque bueno, esta pedazo de mecha para Maker es, es brutal es tremendo eh, bueno, los library cage aquí, que bueno ya hostia, siguen valiendo siguen valiendo algo eh, bueno, todo esto ya, ya rebotará porque es algo que Gala games manteniéndose ahí <risa> intentando no perder más tremendo tremendo tortazo a ver si no se nos viene a la salida de momento ha venido a pinchar a esta zona veremos a ver veremos a ver cómo cómo cómo sigue todo esto mana Buah. porque mana tiene más tiene más vida tiene vida más allá de la muerte y ya tiene ya tiene zonas yo creo que mana esta zona de soporte que tenemos aquí mm -hmm. 0.37 va, va a ser una va a ser una compra maestra maná, en esta zona um, en cuanto a los pares contra Bitcoin a Ergo eh, recordáis que os dije a Ergo hay que esperarle en la parte inferior eh, que vaya dando toques, que vaya. Bueno, yo pues eh, estaba ahí, ¿vale? Creo que tampoco es malo, lo he modificado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque tiene toque, toque. Entonces cada vez que llega a una zona y si realmente aquí la pasa y empieza a hacer suelo, cuando pegue el latigazo a la parte superior, eh, es que es una barbaridad. De verdad, o sea, esto es tremendo. Uh, ¿Veis? 47% en el canal. O sea, es, es de coña. Vale, entonces, bueno, pues es un, es un valor que para eso es interesante. Mm, vamos a ver cómo está. ¿Porcentaje de cambio? No, quiero por símbolo. Quiero ver si es qué ha pasado con él, porque lo tengo perdido. Estoy esperando a que termine toda esta tormenta, a ver qué, a ver en qué zona se puede hacer el suelo. Lo primero que va a hacer SIS, ¿vale? Eh, de donde de donde pare, es venir y buscar ¡pong! esta línea. Entonces, por ejemplo, si dices, bueno, voy, voy, a, voy a entrar aquí. Pues cuando llegue el momento ya, pum, y toque ahí, pues es un 50%. ¿eh? Cuidado. <risa> por eso, eh, buscar una compra en esa zona... Puede ser interesante y tener en cuenta que tarde o temprano, cuando termine todo esto, vendrá otra vez aquí arriba. Es decir, yo tengo compra aquí, tengo compra aquí y tengo compra aquí. ¿Vale? Tengo tres, tres compras hechas. Eh, la media pues me queda en esta zona, más o menos, en la zona de 980, 990. Eh, a partir de ahí, cuando rebote, pues yo si me voy desde los 990 con paciencia, tranquilidad, más o menos, creo que no sé si es 980 o 990, me da igual, bueno, 992. Hasta aquí es un 140%, que va a tardar varios meses. Ya, vuelvo a repetir lo mismo que he dicho con Cardano, que he dicho con otras. ¿Y? ¿Y? Yo le he preguntado al director de mi banco si me lo daba, y me ha dicho, no, te voy a dar un 107. Digo, vale, pues, para tu gente. <risa> En fin, eh, esto es lo que tenemos un poquito con el mercado de las criptomonedas en general. Waves, vamos a ver, waves también. Lo estábamos esperando en esta zona, pero bueno, ha venido, ha perdido todo. En el momento que ha tocado, eh, se ha acercado a esta zona que teníamos marcada, eh, empezó a rebotar. Y, y es que parece una gilipo. Oye, pero es que el rebote, ¿cuánto lleva ya? Un, casi un 20% el rebote. Pues fíjate, pues son cositas, son, son eh, algunas de las ocasiones que aparecen. ¿Qué pasa cuando.? traspasamos una línea de tendencia, sea a la baja o sea a la alza, que en un porcentaje muy alto es posible que podamos llegar a la parte inferior. Cuidado, ¿vale? Con esto eh, es igual cuando yo rompo esta línea de tendencia, cuando se rompió esta línea de tendencia que había aquí, el objetivo era la parte superior y encima lo pasó. ¿vale? Cuando se rompió esta línea de tendencia, el objetivo era la parte superior y lo pasó. En este caso, se ha roto esta línea de tendencia. No es diferente en un momento dado, y en algunos valores lo vais a ver, y seguramente esté pasando ya, está yendo a la parte inferior. Es un tortazo importante, ¿vale? Pero bueno, fijaros cómo uh, un valor como... Bueno, esto es un error de estos de, de lo que sea. Un valor como WISH que más o menos pues, se ha estado manteniendo en unas zonas, luego cayó, volvió a retomar esas zonas, ahora está con esta recesión que hay, a ver hasta dónde cae, para que luego cuando vuelva a esas zonas, cash, ¿vale? Eh, aunque sea, se queda igual, aunque sea 100 pavos, ¿qué más da? ¿Qué menos que decirle, eh, 500 pavos, ahí te quedas, hasta el año que viene? Digo, ¿eh? Es una idea que se me ocurre, depende luego ya cada uno cómo eh, gestione su hold. Eh, en definitiva, poco más que añadir, el mercado está, pues, fastidiado, ya, seguimos fastidiados, de momento parece que estamos en una zona en la que quiere hacer parada vale vamos a ver si realmente finalmente la hace o si lo, lo ideal es que en esta zona haga una paradiña y luego siga cayendo porque es que si no la caída es tan, tan drástica como esta, esta fue tremenda mm, si es, esta también fue muy, muy chunga ¿Vale? Pero veis cómo estuvo... Paraíña, paraíña, paraña, Aquí llegó un punto en que hizo un rebote... Este rebote de aire fresco... Aquí yo pensé que... No sé si me me equivoqué... Aquí me, me, me fulminó un poquito... <ríe> me hizo bastante pupa... Eh, no, no todo, ¿no? Pero me hizo bastante pupa... Eh, luego ya bueno empezamos a recuperar y bien... Pero, pero claro... Pero sí es importante una paraíña... Respirar... Que luego termine... Y a partir de ahí ya... Ver pues dos suelos... Uno, uno inferior y a partir de ahí, a ver cómo se recupera ¿vale? pero es un poco la idea, como si, si es de este tipo no me gusta porque no tiene pinta ni la economía ni los valores dirá de ir a recuperarse ni mucho menos de esta manera ¿vale? entonces necesitamos, pues eso digo que necesitamos ya ya una paradiña, un pequeño rebote ¿vale? para empezar a, a pensar que podemos eh, respirar un poco Así que bueno, poco más que decir, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar ese pellizquito de liquidez que podemos utilizar en caso de catombe y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.